Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Noticias de Última hora, hora. Rusia pidió un alto al fuego de 36 horas con el objetivo de que se puedan celebrar las ceremonias con motivo de la Navidad Ortodoxa en los campos de batalla. Ucrania rechazó el pedido del Kremlin, acusando que esto lo pedían para parar el avance de las tropas ucranianas en la línea del frente. Ahora ellos quieren utilizar la Navidad como excusa para detener por un tiempo el avance de nuestros hombres en el Donbass y acercar equipos, municiones y gente movilizada a nuestras posiciones. ¿Qué aportará esto? Solo otro aumento de las pérdidas. La Federación ha advertido de una respuesta recíproca para Alemania en el caso de quedarse con los activos de Moscú en Europa y ser enviados a Kiev. China dice estar dispuesta a responder a las provocaciones del norte por el apoyo a la isla de Taiwán. Federación envía a Bielorrusia equipos y despliega artillería para aumentar la cooperación militar entre ambas naciones. Capturado en las últimas horas el hijo del Chapo Guzmán en México a través de un operativo policial en Culiacán, Estado de Sinaloa. Esta y muchas más informaciones en este nuevo video informativo para hoy, aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia, los invitamos al contexto informativo. Avanzamos con más información. Saludo cordial, amigos de nuestro canal. Hoy ha entrado a funcionar la petición que hizo recientemente el presidente de la Federación, Vladimirovich, de decretar un alto al fuego para las zonas del conflicto, que iría desde el viernes a las 12 hasta las 24 del día sábado 7 de enero del 2023. Son 36 horas que cesarán el fuego las tropas rusas en Ucrania. Esto con motivo de celebrar la Navidad Ortodoxa y ha exhortado Vladimir Putin a Zelensky para que permita las celebraciones a los seguidores de estas festividades de Nochebuena, es decir, asistir a las ceremonias religiosas en los campos de conflicto. Este anuncio ha sido calificado como hipocresía por parte de la Unión Europea, así como por parte del gobierno ucraniano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 Y ¿Qué aportará esto? ¿Qué esto Solo otro tú tú aumento, te te te aumento te de las pérdidas la Así respondía desde el Ministerio de la Defensa a través del de portavoz, el general Igor Konashenkov, sobre la situación que se presenta en las zonas del conflicto tras la tregua decretada por Vladimir Putin que dura 36 horas. Según el Ministerio de la Defensa, ha dicho que las fuerzas rusas acatan la orden dada, pero que ante las arremetidas de las fuerzas de la AFU se están viendo obligados a responder de la misma forma los batallones rusos en la línea del frente frente a las AFU. Estas son las declaraciones de Igor Konashenko. Pese al alto el fuego que las tropas rusas guardan a partir de las 12 de la tarde de este 6 de enero, hora de Moscú, el régimen de Kiev continúa bombardeando localidades pobladas y posiciones de las tropas rusas. Las posiciones de las fuerzas ucranianas desde las cuales se realizaron los ataques fueron reprimidas por el fuego de represalia ruso. En las últimas horas, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habló con Vladimir Putin telefónicamente y coincidencialmente esto sucede con el pedido del cese al fuego decretado por Putin por celebración de la Navidad Ortodoxa en los campos de conflicto. Erdogan le ha pedido a la federación que cese de manera unilateral el conflicto con Ucrania, haciendo las veces de mediador en la guerra que cumple ya 11 meses. Zelensky -le. Y nuevamente, hoy tendré una reunión con el señor Zelensky. En esta reunión discutiremos la conversación que tuvimos con el señor Putin. Y Rusia y cómo podemos mejorar las relaciones entre Rusia y Ucrania. Es de recordar, amigos, que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente en Moscú, ya tienen casi todo listo para la construcción del centro gasístico para Europa, y se están ultimando los detalles para sacar adelante esta propuesta, que tiene como objetivo que Rusia pueda venderle gas al continente europeo sin tener que pasar por las sanciones antirrusas, y obviamente, Turquía aprovecha para obtener sus dividendos. Para muchos expertos, Turquía es uno de los países que más se está beneficiando de la labor como intermediador en el conflicto entre Moscú y Kiev pero sorprende Turquía en las últimas horas que siendo uno de los países que ostenta tener una relación fuerte con el Kremlin también se beneficia del negocio armamentístico en el mundo y se han presentado imágenes en las últimas horas a través de los medios eslavos, como Avia.pro del envío de 42 vehículos blindados para las AFU en Ucrania son vehículos Kirpi de fabricación turca y fueron llevados entre la frontera de Rumanía y Ucrania, procedentes de Turquía, a través de las rutas de trenes a campos de de soldados de Kiev donde serán distribuidos a la línea del frente según diarios eslavos que están relacionados con el ministerio de la defensa de la federación han dicho que la orden es así vengan de Turquía o de donde vengan ubicar las posiciones de los vehículos y por medio de los aviones de reconocimiento y de los sistemas de defensa y artillería o drones harán lo propio para deshabilitarlos según este artículo con este envío de Turquía a la SAFU son 90 carros blindados para transporte de personas que ya ha enviado Turquía al ejército de Zelensky desde que inició el conflicto. Como quien dice, Turquía que tiene sus fuertes compromisos con Putin también tiene carta abierta de mecer su negocio con otras naciones inclusive si ellas le afectan a la federación porque independientemente el envío de estos carros blindados también le afecta al ejército ruso, pero ¿será cierto el dicho? ¿el que peca, reza y empata? Vamos a avanzar con más información. Pero ¿qué han dicho desde la Casa Blanca con respecto a la tregua de 36 horas detectada por Putin respecto a los pronunciamientos por parte del Kremlin del cese al fuego? Pues bien, así se pronunció el jefe del Partido Demócrata en Washington, Joe Biden. Ay, pues. Me opongo a responder a lo que Putin dice. Me parece interesante. Estaba listo para bombardear hospitales, maternidades e iglesias el 25 y en Año Nuevo. Pues veo que está buscando oxígeno. Ay. En las últimas horas también Alemania y Estados Unidos dieron vía libre para enviar tanques de guerra a la zona del conflicto y desde Moscú están censurando el envío de estos equipos para Kiev, según las palabras del diplomático ruso embajador en Estados Unidos Anatoly Antonov. Pero de otro lado, escuchen porque en las últimas horas un funcionario de la Duma Departamental de la Federación le ha enviado un mensaje claro y directo al gobierno alemán de Olaf Scholz. Estoy refiriéndome a las declaraciones del presidente de la Duma Departamental de Rusia que le ha dicho a Alemania que es peligroso lo que quiere hacer y los pasos que quiere dar con el dinero congelado de los rusos para enviarlos a Ucrania. Si este paso se da, Kremlin lo está advirtiendo a su par Germán que si se lleva a cabo esta medida de quedarse con estos activos rusos y llevarlos a Ucrania, la Federación hará lo mismo con los activos de Alemania y de otros países. Fueron las declaraciones que ha entregado el funcionario en las últimas horas al diario Slavotas el día jueves. Es decir, la respuesta va a ser recíproca. Es tácitamente lo que está señalando Vyacheslav Bolodín, presidente de la Duma rusa, a su, al, a su línea adversaria alemana. Según estimaciones son más de 300 mil millones de dólares en reservas de la federación y otros 20 mil millones de dólares que pertenecen a empresarios rusos y que se los han quedado desde el inicio del conflicto. Bolodín dice que esto va a crear un precedente en el cual muchos estados van a seguir una violación del derecho internacional y que cada quien irá por lo suyo pasando por encima de la ley y creando el oportunismo en lo que ha referido Bolodín a los medios. Y la advertencia la ha enviado Rusia y le ha dicho a Alemania que ni se atreva a tocar esta plata porque Rusia se le quedará también con sus activos en todo el territorio. De la Federación. En las últimas horas, China lanzó una dura advertencia al norte tras el paso de un destructor estadounidense por el Estrecho de Taiwán y dice estar lista para responder a las amenazas. El portavoz de la Embajada China en Washington, Liu Pengyu, expresó el jueves la enérgica protesta y firme objeción de Pekín al paso del destructor de misiles guiados de la Marina de Estados Unidos, el USS Chung Hong, por el Estrecho de Taiwán y exigió al país norteamericano que evite acciones provocativas en esta sensible región. El diplomático chino instó mediante un comunicado al norte a dejar inmediatamente de provocar los problemas, escalar las tensiones y socavar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. Reitero, la cero tolerancia de Pekín ante las amenazas. China continuará en alegría. ...máxima y está lista para responder a todas las amenazas y provocaciones en cualquier momento y salvaguardar resueltamente la soberanía nacional e integridad territorial, apostilló la nota. Liu denunció que los buques de guerra de Estados Unidos con frecuencia muestran músculo en las aguas territoriales chinas en nombre del ejercicio de la libertad de navegación, pero insiste que estas acciones no son más que provocaciones. Por su parte, un portavoz del Comando del Teatro del Ejército Popular de Liberación de China dijo que había ordenado a las tropas monitorear y proteger el tránsito del barco... Y aseguró que todos los movimientos estaban bajo control. El gigante asiático hizo la advertencia después de que el buque de guerra estadounidense cruzara el jueves el estratégico estrecho de Taiwán. La séptima flota de la marina de Estados Unidos afirmó en un comunicado que la medida demuestra el compromiso de Estados Unidos con un Indo-Pacífico libre y abierto. Esta noticia se da en medio de la tregua anunciada por Moscú por la Navidad ortodoxa, que ha requetado el presidente Putin 36 horas de un alto al fuego. Escuchen, en las últimas horas se han realizado ejercicios conjuntos entre Rusia y Bielorrusia y se ha dado el despliegue de equipos para la frontera. Detrás de todo esto, ¿qué hay? Bielorrusia anuncia que Rusia ha enviado un tren cargado de fuerzas y equipamientos militares para fortalecer la cooperación defensiva de las dos partes. Ha llegado a la República de Bielorrusia otro convoy de soldados y equipo militar que forman parte de la Agrupación Regional de Tropas, la fuerza conjunta desplegada por Rusia y Bielorrusia. El convoy se está descargando actualmente, ha informado este viernes el Ministerio de la Defensa de Bielorrusia, según el diario ISPAN TV. También advierten que los soldados de la Federación están llegando y están listos para actuar con tareas asignadas en caso de cualquier... Conforme a las imágenes difundidas por los equipamientos militares, incluyen diversos camiones de las marcas Camas y Ural, con los que buscan garantizar la seguridad militar en el Estado de la Unión. Con el convoy, llegaron unos 43 camiones Camas y Ural, tractores de artillería BAS 6306, 5 camiones de cisterna de combustible, dos cañones antiaéreos SU-232 y cocina de campaña y barriles de agua es la información que entregan a esta hora los medios en Laos. Noticias internacionales de hoy. Y otra de las noticias importantes de las últimas más horas es la captura de Ovidio Guzmán hijo del popular Chapo Guzmán narcotraficante mexicano que paga condena en la cárcel de Máxima de los Estados Unidos que fue detenido en la madrugada de este jueves en el estado de Sinaloa siendo trasladado al penal donde fue recluido su padre y que se habría fugado posteriormente. El arresto del hijo de El Chapo se produjo con un desorden público y bloqueos en las vías. También se conocen que varias aerolíneas en los aeropuertos de esta zona suspendieron sus operaciones en la ciudad de Culiacán y otras zonas de este estado. La aerolínea Aeroméxico dijo que cuando se preparaba para despegar fue alcanzada por una bala. Una de sus sus aviones. Poco después aterrizaron dos aviones de las fuerzas militares que fueron instigados por los grupos afectos al joven detenido. Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal. Este jueves, repetimos, se llevó a cabo el operativo en la ciudad de San José en Culiacán, estado de Sinaloa. Hubo enfrentamientos entre grupos de Guzmán, Los López y las autoridades mexicanas. Se dice que cuando aterrizó una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. fue la idea por estos grupos, teniendo que ser resguardada por los organismos de seguridad, ha habido mucho hermetismo del gobierno a la hora de informar lo sucedido. La única imagen que circula fue captada por medios locales durante el traslado de Guzmán López al Centro Federal de Readaptación Social número 1 en el Altiplano, ubicado en el Almoloya de Juárez, en el Estado de México. El traslado se dio en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó el helicóptero donde viajó el capo detenido así como varias camionetas blindadas y motocicletas que aparentemente se utilizaron como distractor estas fueron las palabras, ya para terminar del de ministro de la defensa del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre este operativo donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas cabe hacer mención que esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del cártel del Pacífico. Y estas fueron las declaraciones también del presidente de México, André Manuel López Obrador, sobre esta captura. El narcotraficante más peligroso de México desató varias polémicas políticas. Mientras que el gobierno mexicano consideró la operación como un gran logro, la oposición denunció la fallida estrategia de seguridad tras la detención del narcotraficante, que derivó en enfrentamientos violentos y actos de terror en Sinaloa. Además, el canciller mexicano Marcelo Ebrard negó que agencias estadounidenses hayan participado en la detención de Ovidio Guzmán. Y esto se da en vísperas de la llegada de Joe Biden a México y también en medio de los anuncios por parte del de presidente de Canadá, Justin Trudeau, desde Canadá, que anunció la visita al país mexicano. Muchos medios, o sobre la más media, habrían dicho que este operativo se daba en medio de la visita que iba a tener Biden y que... Supuestamente era como el trofeo que le iban a entregar al presidente norteamericano saliendo a desmentir el mismo gobierno mexicano estas afirmaciones que habrían hecho algunos medios en el país azteca. Y desmintiendo también obviamente muchas informaciones de las cuales dijeron que este operativo hizo parte de algunas unidades del ejército norteamericano, información que también fue corroborada por parte del de ejército y las autoridades mexicanas.